Cambiando de tema, naturalmente se acabó el chocolate, pero yo quiero hablar en el día de hoy de los beneficios del chocolate. Me comprometí con los compañeros a traerle un chocolate gourmet muy bueno, muy eh, bien. de una compañía de aquí de San Francisco de Macorís, donde se, donde se vende el, uno de los mejores chocolates y del lo mundo. vamos a acordar que nos manden chocolate la compañía aquí. todos los viernes. Vamos a negociar con la compañía, no lo claro. voy a mencionar, porque como no me pagó publicidad, eh, tenemos que reservarlo ahí. Mira, el chocolate, la gente lo conoce mucho. Eh, ahí está el ¿Por qué me ponen al coquito, coquito ahí, Ponenla por la Navidad. Ah, por, por la, Dios, Navidad. la Navidad. Es un alimento que se obtiene de la mezcla de, de la masa de cacao, la manteca de cacao y el azúcar. Yo no sé de eso. Es lo que dice la información. Ahí está eh, una forma pero tradicional ahí está, por ejemplo, de tostado. Ahí está de manera ajá, tradicional. Está el café para entonces luego el cacao. Y, y, y, eh, sí, el cacao. Para entonces luego pasar a ese procedimiento. Había un mito. Un mito que establecía que eh, Se pensaba anteriormente que el cacao provocaba obesidad y que era perjudicial para la salud por su alto contenido de caloría grasa y azúcar. Pero ¿qué resulta? Por eso que la, la tecnología es tan buena. ha venido eh, un paquete de investigadores a nivel del mundo y han demostrado todo lo contrario. Y el, uno de los primeros beneficios que, que da el, el chocolate, claro, pero no el chocolate ese de agua de azúcar, ese que usted ve no, no, no, el chocolate de verdad, el chocolate negro, de calidad, el orgánico. Eh, es beneficioso la, para la salud. Y dice que un estudio de investigadores de la, de la Escuela de Optometría de la Universidad de Verbo Encantado en San Antonio, eso no es aquí, para que lo creamos. A veces la gente tiene que escuchar vainas internacionales para poder creerlo. vea qué vaina Primero decirte sí. que el cacao se llama teobroma cacao, sí. que es alimento de los dioses. Así Teo, es. Dios y a, broma va a utilizar como el alimento de los dioses sí. entonces este estudio que se, se hizo en San Antonio, Estados Unidos sugiere que los adultos que toman o que, eh, que toman chocolate ven un aumento significativo en la claridad visual oigan ve señores, y la sensibilidad del contraste es beneficioso para la visión, para sus ojos, para la vista según los investigadores el chocolate tiene un antioxidante eh, que es efectos positivos en la salud como y que mejora el funcionamiento cognitivo y una mejor, eh, un mejor funcionamiento del corazón. Tiene eh, bien, polifenoles que son antioxidantes, muy buenos. ¿cómo, y, y flavonoides. Sí, ¿Cómo flavonoides. se logró esta conclusión? ¿Cómo, cómo lograron eh, llegar a esta conclusión? Los, la eh, serotonina, juntaron por Juntaron un grupo de participantes que consumieron chocolate y estos mostraron una mejor sensibilidad del contraste visual y la capacidad de leer letras grandes y pequeñas y grandes, ¿verdad?, eh, con diferentes contrastes, y además mejora la memoria. O sea que este producto es un producto maravilloso que nosotros lo tenemos a la vuelta de la esquina. Además, se le aumentó la agudeza visual, es decir, la claridad en la visión. También es bueno para la memoria y para el corazón, oigan esto, previene el deterioro de la memoria, los problemas del colon, y reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Oigan esto, maravilloso, el chocolate. Eh, ¿saben por qué? porque los antioxidantes producen un efecto beneficioso para la salud ya que eh, producen un efecto realmente positivo en las células que rodean el corazón y los vasos sanguíneos para el embarazo, a la mujer embarazada normalmente es muy recomendable darle chocolate incluso se hizo un experimento en la Universidad de Canadá donde eh, un grupo de mujeres se sometió a consumir 30 gramos de chocolate diario durante 12 semanas. Y adivinen qué. En comparación con las que no tomaban, resultó esto, que el feto tenía un mayor crecimiento y un mejor desarrollo. Y le voy a dar el dato. Eh, las que tomaron 30 gramos diarios de chocolate durante 12 semanas, se demostró una mejoría en la arteria uterina. Y como ya dije, crecimiento y desarrollo del feto eso en comparación con las que no tomaron claro, usted debe también orientarse de su médico, tampoco que se, usted claro. se, se, se va a jartar, como decimos en el campo de chocolate, tiene que saber que tiene que hacerlo Ajá. conjuntamente con su médico y por último, para la diabetes y la obesidad, para lo que pensaban que no ¿Qué? antes Ay, se pensaba no, que no, jartar, para la diabetes y la obesidad eh, un estudio de investigadores del Politécnico de la Universidad Estatal de Virginia en Estados Unidos, arrojó que los antioxidantes que, que tiene el cacao impiden ganar peso y además baja los niveles de azúcar en la sangre, ojo, no estoy hablando del chocolate ese eh, eh, agua dulce que venden por ahí, para Margarita. ahorrarme las marcas estoy hablando de del chocolate negro, el chocolate orgánico sí, no ese sí, chocolate sí. Eh, eh, trabajado con muchísima azúcar y muchísimas cosas, así Mira, que no nosotros todo. que vivimos en, en, una, en una zona productora de cacao Vamos a aprovechar el cacao, vamos a consumir chocolate, vamos a darle el chocolate a las mujeres embarazadas, a nuestros hijos, para beneficio de su salud. Así que ya incluso hoy, hoy en, en el programa de mañana, se determinó que todos los viernes serán viernes de chocolate. Ya, Oigan se señora, lo importante que es de Fulvio, eh, lo puede traer al día anterior, que las Oye, damas esto, aquí no lo hacen, la doña. Eh, todos los viernes en el programa de mañana serán viernes de chocolate. Tú sabes, Yerjan que se ha demostrado también que los niños eh, descendientes de madres que consumen chocolate durante el embarazo tienen mayor desarrollo cognitivo ¿Sí? y reflejan más inteligencia y más habilidad de aprendizaje. Así es, entonces vamos a, dar, a darle chocolate a, a las mujeres embarazadas, a nuestros niños y también a los adultos. Viernes de chocolate. Excelente, de riquísimo mañana. estaba.